Mi nombre es Gustavo Vinagre y os voy a hablar de habilidad en técnicas de microcirugía de un curso de microcirugía que hice estos meses. Eh, ¿Qué es la microcirugía? La microcirugía es la cirugía que utiliza un microscopio. El término se aplica a todas aquellas técnicas quirúrgicas en las que se utiliza un microscopio quirúrgico o gafas lupa de gran aumento, bien como instrumentales y suturas especiales que posibilitan un aumento de la capacidad visual y permiten que, se, que el cirujano pueda reparar pequeñas estructuras, sean vasculares, nerviosas, linfáticas o de otro tipo. <coughs> Repito, no es una especialidad, sino una técnica y estas son las especialidades quirúrgicas y médico quirúrgicas que la aplican, bien como la cirugía cardíaca y la cirugía vascular. Las aplicaciones son muchísimas Vemos los injertos y colgajos, transferencias óseas, defectos cutáneos, de tendón, del tejido nervioso, la reparación del nervio, las liberaciones del mismo nervio, las transposiciones de injertos nerviosos, la reimplantación, revascularización y trasplante de dedos y miembros, la cobertura cutánea, lesiones del plexo brachial, cierre de defectos por un traumatismo, un tumor o una infección... La patología de la columna vertebral, la parálisis facial y eh, el tan hablado trasplante de cara. Bueno, y estas son las otras más aplicaciones de, de la microcirugía. El curso desarrollado fue dirigido por el doctor Amillo. Eh, tuvo una duración de tres meses. Las sesiones, pues hubo unas 40 sesiones. El local es en el CIFA y el seguimiento se hace a través de muestras, fotos o vídeos. El curso, los objetivos del curso es mejorar la habilidad quirúrgica mediante el manejo de cuidado de los tejidos, el perfeccionamiento la sutura, la coordinación visual motora y, y la visión 3D, bien como comprender la anatomía vascular y nerviosa o los conceptos de transferencia y reimplantación tisular. Los instrumentos, pues vemos aquí el microscopio quirúrgico con, con como tiene dos ruedas, una rueda de aumento y otra de enfoque y dos binoculos. Se puede subir o bajar el microscopio y aquí vemos el OptiSize, que es el microscopio más novedoso del mercado, que todo es automático y tiene una pantalla para que podamos seguir la micro sutura. Esto aquí permite reflejar que el... el, el la ocular se puede ajustar a las dioptrias del cirujano, si no lleva gafas. Y aquí está rueda, la distancia interpupilar entre cada ojo. Sabéis que hay dos tipos de gafas lupa, las tipo Galileo y las Kepler. Las Kepler son unas gafas que permiten un poquito más de aumento y un poquito más de campo quirúrgico. La distancia del trabajo es muy importante a la hora de escoger unas gafas, es decir, cada cirujano tiene su propia distancia de trabajo, eh, opere sentado, de pie, sea, y, y la altura del cirujano también es muy importante. Los instrumentos microquirúrgicos básicos, pues hay las pinzas de joyero, las pinzas vasculares, los dilatadores vasculares o los portaagujas, bien como unas pinzas especiales, que son las pinzas de Pierce, que tienen unas puntas pues finas que permiten un agarre preciso y cuidadoso del vaso, bien como las tijeras de adventicia o de disección. En los instrumentos, en los clamps, en los microclamps vemos los clamps esterilizables, hay los individuales, los dobles, los clamps de Aklan y estos clamps así, en, con esta forma que permiten operar en campos más reducidos y bueno, esto decir que la V, el código V, el, prefijo, el sufijo V significa eh, pues que se puede... Con el, son clamps con estas puntas que permiten suturar o permiten clampar vasos y arterias y el a, arterias grandes, de gran pared. El mínimo, la, el diámetro mínimo y máximo del, de que se puede de agarre del, de la, del vaso. Y hay que conocer también el diámetro del vaso, bien como la presión de la pinza a la hora de escoger el clamp eh, idóneo. La, el, los clamps hay que aplicarlos con una pinza bueno, y decir que en las microsuturas suelen ser microsuturas monofilamento, las microsuturas para la sutura vascular suelen tener una aguja eh, cilíndrica y uh, suele ser de unos 10 ceros, mientras la microsutura ner nerviosa suele tener una aguja triangular y estamos hablando del 8 ceros. Esto fue mi kit de microcirugía eh, donde vemos los fármacos, el catéter el catéter Intraperitoneal, los, los instrumentos microquirúrgicos, el, el clamp en este caso desechable, bastoncillos, tijeras de disección. Bueno, esta es la posición que se debe adoptar en la microcirugía. La espalda debe de estar apoyada en el sillón y la silla debe de ser regulable. Los codos y antebrazos deben de estar apoyados en la mesa y uno se debe acostumbrar a suturar con guante. Eh, aquí vemos también la tabla por debajo si queremos sujetar el animal y bueno y la, el cuello debe de estar a unos 30 grados de flexión. Le, estas habilidades microquirúrgicas se deben adquirir en guante, en tubos silastic o en piezas anatómicas. Uno debe de empezar por el guante y cuando a los 10 minutos hagamos más de 6 suturas, pues estamos habilitados a, a, a seguir. Aquí empezamos ya con fotos del curso. Eh, vemos las piezas anatómicas, las suturamos. Bueno, y un detalle de la microsutura, se suele dar un punto eh, convencional, lo único que, que, que es importante es que la pinza la dejemos por debajo del vaso o por encima del vaso a la hora de pasar la aguja, en el caso de que son estructuras muy finas que hay que manejar con mucho cuidado. Eh, la, el animal idóneo suele ser una gata de cepa Wistar de 250 a 600 gramos, la anestesia se puede hacer por varias vías, aquí vemos la intraperitoneal y los fármacos pues este es un cóctel eh, que se puede utilizar y tras la anestesia se debe de afeitar con maquinilla eléctrica eh, la zona donde vamos a intervenir. Hay que conocer la anatomía de la rata, sobre todo los, las arterias, la arteria femoral, la arteria abdominal, las arterias carótidas y bueno, el nervio ciático. La microcirugía nerviosa o microneurografia se puede hacer de tres formas. La sutura epineural, la sutura peri, perineural o fascicular y la sutura epiperineural. En este caso se debe de empezar por arriba e ir bajando hacia la zona inferior. Nuestro ayudante debe de ayudarnos sujetando el epineuro y estirándolo un poquito a los lados para que los, los fascículos no se arruguen. Se debe de dar tres puntos, y si es necesario más, pero tres puntos equidistantes a 120 grados. Y bueno, al, al, al hacer la, la microestructura epineural del nervio ciático, si uno es diestro, es recomendable ir al lado, al, al lado digamos, eh, al lado derecho entonces bueno vemos aquí cómo como como transcurre el arte la, la, el, el nervio siático eh, sobre todo hemos hecho una disección desde la rodilla a la tuberosidad esquiática y hemos reflejado la musculatura glútea mayor del bíceps femoral y aquí encontramos el nervio ciático, vale que se sutura y cómo se valoran los resultados pues a través de un estimulador de nervios, con, viendo la contracción de la musculatura distal a la sutura o a través de electromiografía, registrando los potenciales motores en el, los músculos distales en la pantorrilla. Eh, la microcirugía vascular es un poquito más difícil. Hay que. se puede hacer de tres formas: la anastomosis término-terminal, término lateral y laterolateral. La laterolateral -lateral se utiliza sobre todo en, en en fístulas arteriovenosas aquí vemos el detalle de cómo se debe de suturar radialmente esta arteria empezar por la zona eh, por, por el vaso eh, digamos el vaso que vamos a, a suturar que vamos a conectar pasar la aguja así de forma que no nos salga eh, a que no nos salga la sangre por las esquinas. Eh, la microcirugía vascular se hace con todos estos pasos primero hay que exponer el vaso con tijeras de disección mirando al microscopio, luego hacer una, una disección vascular de la adventicia, luego usar un material de contraste en el fondo para separar bien ese vaso, hay que clampar de, primero el, la, la proximal y luego la, el cabo, eh, la arteria, la parte distal, cortar ese vaso, primero antes es bueno su, tirar un poquito hacia arriba y cortar el vaso para que no nos quede... Eh, para pa que no tengamos, no tengamos una tensión en el vaso. Hay que preparar los extremos del vaso haciendo una exsanguinación y irrigando o un milking, que se llama exsanguinación o milking, o irrigando con una, un suero heparinoide para que no haga trombos y hacer la adventicectomía, cortar la adventicia o circuncisión. Eh, hay que dilatar el vaso y finalmente suturarlo. La anastomosis terminal se puede hacer de varias formas, pero la más convencional pues es empezar con un punto de sutura a las 12 horas, otro punto de sutura a las 6 horas y otro punto en el medio, ¿vale? Y también si hace falta otros dos en medio del, del medio. Se da la vuelta al clamp y se pone una, un punto en la cara posterior y otros dos a los lados, ¿vale? Eh, sin este detalle pues si no tenemos eh, ayudante pues co siempre cortamos el cabo que no tiene la aguja damos la vuelta hacemos un 8 aquí en el, en el clamp de Ackland y cortamos y así estiramos un poquito la arteria y podemos proseguir con la disección hay varias formas de hacer esto otra de las formas que podemos emplear es hacer por ejemplo una eh, hace la sutura a las 12 horas pero empezar de lado izquierdo al lado derecho, de fuera adentro e ir suturando la parte posterior del vaso. Bien pegadito a la primera sutura, ir suturando el... y luego pasar sin dar la vuelta a la parte anterior del vaso, ¿vale? Y otra de las formas que tenemos de hacerlo es dar un punto a las 2 horas, otro a las 10 horas y otro en la cara posterior. Y así nos evitamos y luego los demás puntos si sí necesitamos. Esto es lo que se llama la triangulación asimétrica de COVID y lo que nos impide suturar la cara posterior. Bueno, la arteria carótida pues se hace una incisión en el cuello, eh, se va sobre todo a la carótida derecha por el nervio recujente, aquí lo vemos, vemos también el nervio vago y en medio la, la arteria carótida que la suturamos. ¿Vale? Y, y eso. La arteria femoral, pues es una, se tiene que desecar, se ve disecando el, el, paquete, o el un paquete graso que viene con las con la arterias epigástricas, que no hay que confundir con la arteria femoral, ¿vale? Y la arteria femoral, esa que transcurre perpendicular al ligamento inguinal. La aorta, pues hay que, que anastomosarla por debajo de, la, de lo de las arterias renales. Antes de soltar los clamps hay que irrigar con lidocaína para que no haga vasospasmos, esperar unos 3 minutos. Primero soltar la pata de la gata, luego el clamp, primero que hay que soltar es el distal, luego el proximal, aplicar un, una grasa por encima y presionar suavemente durante 2 minutos para que haga hemostasia espontánea y luego valorar la anastomosis y los test de patencia. Test de patencia estos que se tienen que ver antes si hay un pulso distal a la anastomosis y hacer el uplift test que es poner una, el portagujas debajo y distal a la anastomosis y ver si hay eh, rellenado del, del vaso durante la sístole. ¿vale? Durante la diástole sabemos que no, pero durante la sístole tiene que rellenarse. Y el más conocido, el empty refill test o test de O'Brien que consiste en, poner, en aplicar una, una pinza en la zona distal a la anastomosis y luego otra pinza más distal aún de la anastomosis. Expresar este vaso, eh, quitarle la sangre y luego soltar el, la pinza proximal. Si este vaso se rellena, la anastomosis es viable. Eh, otra forma de hacerlo es poner un eco, un ecodoppler eh, en la, un Doppler perdón, en la, en la zona distal a la anastomosis. Yo escuchar el... Bueno, aquí vemos la parte más dura de toda la microcirugía, el sacrificio del animal, si es que es necesario, mediante deslocación cervical, campanasio 2 o barbitúricos. Eh, y bueno, este, este artículo viene a reflejar que estos cursos, eh, si son realizados en, en, en residentes de cirugía ortopédica, pues mejoran sus habilidades quirúrgicas. Bueno, la, la, el futuro de la microcirugía pues pasa por eh, estas bonitas imágenes, que son imágenes de fluorescencia microquirúrgica, donde podemos, por ejemplo, disecar tumores cerebrales viendo la parte patológica y mirad qué bonitas fotos de, también de la. Y aquí, por ejemplo, la angiofloreceína eh, microscópica. Bueno, esto fue la bibliografía que he utilizado en esta charla y, y bueno, si queréis saber más sobre microcirugía, pues visitar esta página web de un laboratorio muy bueno en, en Nueva York. ¿Vale? Bueno, espero que os, ha, que os habéis gustado y nada, adiós.